Amigos clientes, una vez más hemos llegado a estas fechas tan señaladas y desde Vanessa Van Camp y Net Value Solutions en mi nombre y en nombre de todo el equipo quisiéramos desearles felices fiestas, próspero año 2023 a pesar de los tiempos difíciles que corren. Felices fiestas.